muy buenas cómo están todo bien eh, bueno en este video lo que vamos a explicar es cómo funcionan las variables unidimensionales y multidimensionales no lo voy a explicar ahora porque en esta parte por lo menos porque ya viene en breve eh, en segundos van a estar con el video ese que lo explica bien lo que pasa es que, que grabé esa parte primero y esta parte al final para hacer una pequeña introducción eh, ¿Qué es una variable primero que nada una variable es una, un espacio en memoria al cual se puede acceder mediante un nombre determinado. ¿verdad? Para acceder a la memoria RAM del equipo, lo que tengo que hacer es simplemente guardar datos en una variable en un programa. Entonces estoy accediendo directamente a la memoria del equipo. ¿Qué es la memoria del equipo? El espacio en donde se ejecuta todo lo que pasa en la máquina. El sistema operativo pone partes de sí mismo en la memoria RAM y el procesador los va a buscar ahí y las ejecuta. Eh, los programas se se van, eh, se copian de la memoria del disco duro o la unidad de almacenamiento a la memoria RAM y de allí se ejecutan. Entonces, ¿qué pasa cuando yo quiero correr un, un programa? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué sucede cuando yo hago doble clic en un programa? Por ejemplo, en un navegador web, en, en el Mozilla Firefox. Lo que sucede es que el Mozilla Firefox está en la unidad de almacenamiento de la máquina, disco duro, unidad SSD o lo que fuere, o dentro de un pendrive, no importa, y lo que sucede con eso es que se copia la memoria RAM, el procesador lo copia a la memoria RAM y desde allí lo lee. No lo lee directamente desde el disco duro. ¿está? Entonces todo pasa por la RAM, todo pasa por la memoria RAM. La memoria RAM es como el espacio de trabajo del procesador. Cuanto más pequeña, menos espacio tiene el procesador para trabajar. Y cuanto más amplia, cuanto más espacio haya, haya allí, el procesador eh, más, mejor acceso tendrá a sus datos, a los datos que necesita. ¿Qué hacemos nosotros, como ¿Cómo hacemos nosotros como programadores para poner un dato en la memoria RAM? Si tuviéramos que saber tanto de programación como para hacer eso, nuestra preocupación, en vez de pasar por hacer un programa, pasaría por cómo manejo al hardware. Y de eso ya se encargaron los creadores de Java, los creadores de Bash, los creadores de Python, los creadores de Visual Basic.net, los creadores de Ruby, los creadores de etcétera, etcétera, etcétera. Los creadores de los lenguajes de programación ya se molestaron en hacer eso por nosotros. Nosotros lo único que tenemos que hacer es manejar según sus códigos lo que queramos hacer. O sea, utilizar la sintaxis que me dice Java para lograr procesos en Java. Utilizar la sintaxis que me dice Basic para lograr las, lo, lo que yo quiero lograr en Basic. Entonces, todo funciona más o menos de la misma manera. Yo a una variable le pongo un dato adentro y el programa se encarga de hacer todo eso tan engorroso que es manejar realmente la memoria RAM. Es decir, ver qué partes de la memoria RAM están disponibles, qué partes no, cómo no sobreescribir algo que ya esté allí, porque eso podría ser fatal. Si un programa sobreescribe los datos de otro, podría ser lamentable y sería un mal programa, además, a menos que se busque eso deliberadamente. Veamos, veamos a las variables como cajas en donde puedo poner cosas. No importa cómo se llame la caja. Yo a la caja le voy a dar un nombre para identificarla, porque si yo imaginemos que tenemos cajas que son todas iguales. Y empiezo a guardar cosas distintas en cada caja. Después no me voy a acordar a dónde puse qué. Sí, va a estar todo guardado ahí, pero no me voy a acordar a dónde puse qué cosa. Entonces, a la cajita esta le pongo un nombre determinado, por ejemplo, A. A la otra le pongo B, a la otra le pongo C. Y eso sería la variable A que contiene algo, la variable B que contiene otra cosa y la variable C que contiene otra cosa. Entonces, ¿qué hago? Al programa le pido que me muestre el contenido de las variables si yo quiero. ¿Cómo hago para pedirle que me muestre el contenido de las variables? Pidiéndole que me muestre el contenido de A, de B o de C. Si yo no le pongo nombres a las variables, van a funcionar. O sea, la máquina puede almacenar datos eh, de todas maneras o puede procesar datos sin usar variables, pero yo no los voy a poder reutilizar a esos datos. Para nada. Si a una persona le digo, dime tu nombre, para después decirle hola, eh, seguido de su nombre, por ejemplo, eh, imaginemos que yo le pregunto a una persona llamada Martín su nombre. Hola, dime tu nombre, Martín. Hola, Martín. Para hacer eso yo tengo que guardar el nombre en una variable. Ahora, si yo no guardo nada, y si le digo dime tu nombre y me dice Martín y le pongo hola, la persona no va a entender por qué. Entonces, ¿para qué me preguntas mi nombre? Para decirme hola solamente. ¿Qué tiene que ver mi nombre? Para eso me decís hola y ya está. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Guardar dentro de una variable algo, una palabra, un resultado de una operación aritmética o lo que fuere, y después voy a ir a consultarlo. ¿Cómo lo consulto? Bajo el nombre de la variable. Por eso tiene que tener nombre una variable. ¿está? Con ustedes los voy, a hacer, los voy a invitar a dar un viaje al pasado, al año 1980, a los 80s, y les voy a mostrar qué fácil que es explicar el concepto de qué es una variable, después de esta introducción, y los distintos tipos de variables que hay en cuanto a su capacidad. No al tipo de dato que guardan dentro. No me voy a referir a variables numéricas, tipo string, tipo fecha, todo eso, no. Lo que voy a explicarles es, son los dos tipos de variables más comunes utilizados en programación, en programación que son las unidimensionales, que tienen un solo lugar para guardar cosas, y las multidimensionales o array o variables tipo matriz o matricial. ¿está? A ver cómo funciona. Así que con ustedes, la Comor 64, con el profesor programando. Aquí tenemos el emulador del Commodore 64, una máquina de los años 1985, 87, por ahí, que fue un maquinón para su época, un gran, una gran, gran, gran, gran ordenador eh, que tuve el, el, el placer de utilizar cuando tenía 11, 12 años, tal vez antes, a los 10, no, no recuerdo, eh, cuando no había computadoras en general en ningún lado. Eras afortunado de tener una, una computadora muy cara. si Yo tengo un primo que vive en el exterior, que es Carlos Napoli, más conocido como Albertito, a quien le mando un, un abrazo grande y le dedico esta, este video. Eh, lo que vamos a hacer hoy es ver eh, los conceptos de variables unidimensionales y variables multidimensionales, más conocidas como matrices o arrays. ¿tá? Por su nombre en inglés. Antes la programación era lineal. Eh, si nosotros vemos una, un, el código interno de un, de un programa, vamos a ver que tiene un montón de líneas. Pero hoy no se programa como se programaba en los años 80 o antes. En ese momento, en aquel momento, se le ponían números a las líneas. Números de índice o números de renglón. ¿tá? o números de fila, o como se le quiera decir. Antes de escribir nada se ponía 1 y se escribía lo que quería lo que se quería que la máquina hiciese. Luego se ponía 2 y se ponía la segunda cosa que queríamos que la máquina hiciese. Luego poníamos 3 y le asignábamos la tercera cosa, y 4 la cuarta cosa y así hasta el número que tú quisieras. Entonces, ¿qué pasaba? El compilador lo que hacía era observar primero que nada el número de cabecera de cada línea y ejecutar en ese orden. Todas las instrucciones que le damos a la máquina. Los números no tenían por qué ser 1, 2, 3. Podían ser 10, 20, 30, 40 o 1, 300, 18.000 y 34.209. No importa. El tema es que el compilador, cuando aborda la ejecución del programa, va a tomar el número más pequeño. O sea, va a tomar primero, va a ejecutar la línea de programación que tenga el número más pequeño antes. Lo voy a mostrar acá ahora a mí. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Lo segundo que tenemos que tener en cuenta es que este es un, un emulador que está aquí. Yo tengo esta computadora hoy. Un día se las voy a mostrar funcionando de verdad, al hardware en serio. Pero este es un emulador para Windows corriendo sobre Wine, corriendo sobre Linux. En pocas palabras, Wine eh, es un emulador de código de Windows para Linux. Y Vice... Eh, Versátil Commodore Emulator, Versátil no sé cuánto Commodore Emulator, que es esto que están viendo ahora, eh, corre sobre Windows y sobre Wine también. O sea que si vos tenés Windows o tenés Linux, podés correr a, a Vice o a Vice. Y también podés correrlo en Mac de forma nativa, igual que en Windows. Lamentablemente para Linux no están desarrollando este programa, pero yo lo corro emulado y funciona bárbaro. Así que, bien, vamos al grano. que vamos a.? a que el teclado que tengo aquí no corresponde con el teclado que interpreta la máquina virtual es decir cuando yo aprieto la letra ñ miren lo que pasa a ver. cuando aprieto la ñ sale el símbolo de lira y cuando aprieto la llave derecha aparece el signo el signo de igual de igual no tengo letra ñ y voy a escribir todo en mayúsculas está habiendo hecho esas apreciaciones previas o esas fundamentaciones o explicaciones previas vamos a ver realmente cómo funcionan las las variables simples primero y luego las variables de tipo matriz las variables simples eh, son unidimensionales tienen una sola dimensión quiere decir que tú puedes guardar un dato en la, en, en, en la variable pero si vas a guardar otro dato en la misma variable lo anterior se pierde si yo dentro de una variable que es como un contenedor una variable que es un, un variable una variable es un recurso que tienen los programadores de poner contenido en la memoria del equipo, contenido temporal. Ah, por ejemplo, yo eh, tengo un for, le, creo un programa eh, que maneje un formulario de ingreso de datos. Entonces el formulario va, va a tener siempre los mismos campos, o sea, va, el formulario va a ser siempre lo mismo, va a pedir el nombre de la persona, el apellido, el teléfono y la dirección. Supongamos que son esos cuatro datos. Persona número uno viene a la computadora y tiene que llenar su nombre, su apellido, su teléfono y su dirección. Cada uno de esos datos yo lo voy a almacenar en variables que van a tener el nombre, cuyo nombre va a ser, va a tener relación con los datos que guardo en ella. Por ejemplo, yo a la variable nombre no le voy a poner de nombre zapallos. A la variable nombre le voy a poner de nom o nombre. Entonces guardo en la, en la variable nombre el nombre de la persona. A la variable apellido la voy a denominar apellido o ape. Entonces en la variable ape o apellido voy a guardar el apellido de la persona. Por ejemplo, Hugo Gutiérrez. Hugo lo guardo en nom y Gutiérrez lo guardo en ape. ¿tá? Nom, escrito así, por ejemplo, y ape, escrito así. Por ejemplo. Ahora vamos a ver cómo se hace eso. Eh, con la dirección hago lo mismo. Primero con el teléfono. Teléfono es una palabra que tiene tilde. A mí me gusta mucho el idioma español, de hecho lo defiendo a muerte siempre que puedo, pero, pero en programación tratemos de no usar ñes ni tildes, porque recordemos que la programación está basada fuertemente en el idioma inglés y, sus caracteres, y en sus caracteres, entonces las letras con tilde probablemente nos lleven a problemas, a problemas graves, y no les recomiendo que pongan letras con tilde tampoco en contraseñas ni nada por el estilo, es lamentable, es nuestro idioma, pero hay que decir la verdad. Eh, funciona mejor eh, a la manera anglosajona ¿tá? la programación. Así que usemos palabras en español todas las posibles, claro, pero cuando llegue el momento de poner tildes en el nombre de variable, acordémonos que no es recomendable, y ñes en lo posible tampoco en nombres de variable. Después, entre comillas, podemos poner lo que, quieran, lo que queramos. ¿tá? En el texto que vamos a mostrar en pantalla pongamos lo que sea, no hay problema con las ñes ni con los tildes, es más, hay que usarlas porque si no serían falta de ortografía. Pero en nombre de variables no, eso por un lado. Así que bueno, lo que vamos a hacer es demostrar ahora con este emulador de esta máquina, de esta gran máquina este, de los años 85 aproximadamente, cómo funciona esto. Miren lo que voy a hacer. Yo eh, en la Commodore 64 tú definís variables, el, el tipo de variable que se definen. Por ejemplo, esta es una variable numérica. Yo pongo, a ver, num eh, es igual 1, enter, listo. La computadora me dijo, sí, ya entendí. ¿Qué estoy haciendo acá? Lo que estoy haciendo es poniendo el número 1 dentro de la variable num. Ahora yo pongo, yo quiero ver el contenido de la variable num, a ver si lo guardé correctamente. Eso es lo que hago, es print num y me va a mostrar el valor 1. Me va a mostrar lo que hay dentro de num. ¿Está bien? Yo con eso de num es igual 1, lo que hice fue guardar un valor en una variable determinada. Y después pedirle a la máquina que me muestre ese valor. Ahora voy a guardar otro valor en otra variable. Voy a poner... Voy a borrar esto aquí y voy a poner... Um, voy a borrar todo en realidad. Eh, borrar en este tipo de máquina no es tan fácil como en una computadora común. ¿Está bien? Me voy a, a servir de algunos algunos truquitos para borrar todo esto. ¿Sí? Ahí. Num es igual 1 y Pepe es igual 100. ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo yo? Eh, ¿Qué está sucediendo en el hardware de la máquina en este momento? ¿Qué está sucediendo en la memoria RAM del equipo en este momento? Eh, en la memoria RAM se abrió un espacio para una variable llamada Num que contiene un número 1. Una variable es un espacio dentro de la memoria RAM. Nada más y nada menos que eso. Luego abrí otro espacio llamado Pepe en la memoria RAM y adentro de ahí le puse 100. Yo, los nombres de las variables pueden ser cualquier tipo de nombre, no importa cuál. Yo puedo seguir, pues los var es igual 8.765. Lo que estoy haciendo ahora es eh, abrir espacios en la memoria RAM y poniendo valores en, en, en esos espacios. Un espacio se llama Num, otro se llama Pepe y otro Bar. Miren qué fácil para un programador es acceder a la memoria RAM del equipo. Esto era impensable hace muchos años atrás. El programador tenía que conocer qué tipo de memoria había en el equipo, cuánta memoria había y manejar la memoria, porque no se podía desbordar. El programador no podía utilizar tantos recursos que la memoria RAM resultara pequeña al lado de su programa. El programador tenía que saber perfectamente a dónde poner las cosas y cuándo sacarlas. Hoy no, hoy no tenemos que hacer eso, es mucho más fácil. Entonces. Voy a consultarle, voy a decirle a la computadora que imprima los valores de num, de pepe y de bar. A ver qué hace. Le voy a poner print, que es para pedirle a, este, a esta computadora que me muestre algo. Si yo pongo print hola, la máquina me va a decir hola. ¿sí? Pero si yo pongo, si en vez de print hola, pongo print y el nombre de cualquier variable la máquina me va a mostrar el valor de ella, ¿verdad? Entonces por, por el print num, pp y bar, a ver qué hace la máquina. Ah, no se podía hacer así, muy bien. Vamos a pedírselo de a una las cosas. No, no. Uno es inevitable eh, cuando uno va a programar en este tipo de computadora, es, es inevitable este, el hecho de, de querer programar como se programa hoy en una máquina del pasado, entonces print num 1, ahora voy acá, print pp, 100, y ahora voy acá, print var, bien, la máquina sabe que en el espacio de la ram abierto por mí, llamado num, tenía que poner el número 1, lo sabe muy bien, sabe también que en el espacio abierto en la memoria ram, llamado pepe, había que poner el 100, porque yo se lo pedí. Y sabe también que en el espacio abierto, en la memoria RAM, llamado var, había que escribir la cifra 8.765. Esto también vale para texto. ¿Está? Eso en primer lugar. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero meter otro dato en una misma variable? Yo voy a hacer lo siguiente. Miren lo que voy a hacer. Voy a borrar todo esto que está acá. Y voy a trabajar solamente con... Eh, con num ahí. lo que voy a hacer es esto. voy a trabajar con num ¿tá? si pongo print num la máquina me va a decir que en num está el valor 1 ahora lo que voy a hacer es eh, num es igual 8 la máquina me dice listo lo que voy a hacer ahora es pedirle que me muestre el valor de num print num cuál será el valor si yo le dije arriba aquí donde estoy señalando con el ratón le digo que num vale 1 pero más abajo le digo que num vale 8 entonces qué va a hacer la máquina va a guardar al 1 y al 8 dentro de num qué va a hacer la máquina los va a sumar a los dos valores dando 9 el resultado los va a restar dando 7 ¿Va a sobreescribir con el 8 al 1? ¿No va a guardar nada? Bueno, veámoslo. Ahí está. Por eso estas variables se llaman unidimensionales. Tienen una sola dimensión. Todo lo que tú escribas en la variable, todo lo que tú coloques en la variable, va a eliminar al contenido anterior. No hay forma de conservar datos anteriores si tú pones datos nuevos. Porque estas variables son como una cajita en donde para poner una cosa tú tenés que destruir a la otra, no sacarla, sino destruirla. Tenés que destruirla, vaporizarla y poner otra cosa ahí. Y cuando querés usar de vuelta la variable tenés que vaporizar lo que está adentro, eliminarlo, destruirlo, lo que, como quieras llamarle, y poner otra cosa. Entonces, ¿qué pasa con el historial? No hay un historial acá, no hay un historial de nada. Acá no se puede guardar absolutamente nada. Entonces, para eso están las variables pluridimensionales o multidimensionales, llamadas matrices, o matriz, variable tipo matriz, o variables de matrices o matriciales, o también llamadas variables tipo array. ¿Está bien? No sé cómo se dice en inglés, pero array. No sé cómo se, se diría eso. ¿Está bien? Entonces vamos a ver la gracia de la variable tipo array. Vamos a limpiar todo esto. Vamos a hacer un reset de la máquina. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a... Vamos a hacer lo mismo pero de otra manera. Vamos a definir la, a una variable llamada num. Pero esta vez le vamos a poner un índice adentro. Num1. Entre paréntesis. Les vamos a ver por qué entre paréntesis. Esto no va a ser num1 de esta manera. Va a ser num entre paréntesis 1. Y le vamos a agregar un valor. 108. Ready. Ok. Vamos acá. Num entre paréntesis 2, es igual 205. Ok, dice la máquina. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para ver si guardé los contenidos correctamente? Usar la, pareja, la, la, la el comando print, ¿verdad? Entonces voy a poner print num1. La máquina me va a decir, me va a dar el valor 108. Pero si yo vengo acá y pongo print num2... La variable me va a mostrar el 205. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? La variable es la misma. Se llama num. Yo no puse nam, nem. Yo puse num en los dos casos. Pero lo que hice fue, en la posición 1 de la variable tipo matriz o array, en la posición 1 guardé el valor 108, al valor 108, y en la posición 2 guardé al valor 205. Entonces, sí puedo, mediante una variable tipo array o mediante una variable tipo matriz o matricial puedo guardar un montón de valores entonces primero hay que comprender esto qué es una variable unidimensional una variable en la cual tú puedes guardar un solo valor por vez si guardas otro se elimina el anterior no genera historial la variable unidimensional la variable pluridimensional multidimensional matricial tipo matriz o array que es todo lo mismo lo que hace es almacenar un montón de contenidos bajo el mismo nombre cuando yo le pongo a la máquina num y entre paréntesis el número 1 la máquina dice bien esta persona lo que quiere es, eh, es este, utilizar una variable con muchas posiciones de memoria yo lo que tengo que hacer es ir manejando el índice el índice es esto que estoy señalando ahora con el cursor de la máquina el índice es el 1 el 2 el 3 bien entonces yo en la posición 1 tengo al 108 en la posición 2 tengo al 205 y así puedo seguir num 3 es igual eh, 114 y la máquina siempre me va a decir ok ready ready ready miren lo que voy a hacer ahora como esto tengo que hacerlo en un programa vamos a hacer lo siguiente vamos a borrar la pantalla Y vamos a hacer un pequeño programa que nos muestre la eficacia de todo. Pero esta vez vamos a programar para que la persona, para que sea el usuario el que ingrese valores y después se lo vamos a pedir. Después le vamos a pedir a la máquina que nos lo muestre. Como les expliqué hoy, eh, la programación lineal necesita un número a la izquierda, un número que abra la línea y después el código. Entonces, uno, voy a poner, eh, voy a limpiar la pantalla. Se hace así en esta computadora. ¿Está? Eso es lo que hace limpiar la pantalla. En este caso, ¿qué pasa? No se limpió la pantalla porque la máquina ya sabe que si pongo un número a la izquierda, si pongo este número a la izquierda, estoy programando. Y si estoy programando, la máquina espera a que yo ejecute el programa. No lo ejecuta a través de cada línea como hicimos recién. Miren lo que voy a poner. Run es ejecutar el programa. Ahí está, limpió la pantalla. ¿Sí? Ahora le voy a recuperar el programa con la palabra List y ahí tengo mi programa. Entonces, a la segunda línea, le voy a poner, um, voy a borrar todo esto. A la segunda línea del programa le voy a, después de borrar la pantalla le voy a dejar un renglón por medio, ¿eh? un renglón en blanco. En la tercera línea le voy a pedir a la persona que ingrese un valor. Con la palabra input se logra esto. ¿tá? Input es un comando que lo que hace es esperar a que la persona apriete Enter. Y si escribiste algo antes de apretar ENTER, eso lo guarda en una variable. Ahora les voy a explicar cómo funciona. Input, por favor, ingrese un valor. Y le vamos a poner, uh, lo vamos a guardar en la variable A o en la variable Q, está bien? Input consta de estos pasos. Primero input para justamente permitirle a la persona ingresar un dato, luego el mensaje que va entre comillas, yo le voy a dar un mensaje al usuario a la vez que le pide un dato, le voy, a, le voy a decir, por favor ingrese un valor y mediante el comando input le voy a permitir que ingrese el valor y lo voy a guardar en la variable Q. ¿Está bien? Ahora 4, print. Eh, en este caso print también se puede utilizar para dar mensajes como cuando yo puse print hola, ¿se acuerdan? Usted ingre ingresó... Voy a ponerle eso para darle un poquito de color y le voy a poner Q. Entonces, ¿qué pasa? El programa va a borrar la pantalla cuando se ejecute. Luego va a dejar un renglón por medio para no escribir pegado al, al borde de arriba. Luego va a permitir que el usuario ingrese un valor determinado, por ejemplo 585. Y después la máquina va a decir: Usted ingresó 585. ¿Está? Vamos a, a ejecutar el programa. sin error in 3. ¿En qué me equivoqué? Bueno, el, el error que cometí fue el siguiente y les voy a mostrar. Eh, lo que tenía que haberle puesto a, al programa era un punto y coma y no lo encontraba. O sea, cuando lo ejecuté y me dio syntax error, o sea, error de sintaxis, em, empecé a hacer un par de pruebas y me acordé que había que poner un punto y coma. ¿está? Entonces, es input, por favor ingrese un valor, punto y coma Q. ¿está? Vamos a ejecutar el programa para ver si funciona. Ingrese un valor. Cuando usamos el input, eh, este símbolo aparece aparece de, de por sí. ¿Está bien? Hay que utilizar otro tipo de, de, de rudimentos técnicos en programación. de, de este, este programa se llama Basic 2.0 CBM. ¿está? Eh, si no queremos que aparezca ese símbolo, tenemos que hacer otras cosas, pero no vamos a, a entrar en ese, en ese campo porque en realidad lo que yo quiero es mostrar la utilidad de las variables. ¿está? Entonces, valor... Es 101 como lo 101 usted ingresó 101 vamos a ejecutarlo de vuelta ingrese un valor 423 usted ingresó 423 ¿qué sucede cuando yo ingreso una palabra? volvemos al inicio me dice redo from start vuelvo a ejecutar todo de vuelta hay un problema con los caracteres porque yo no definí a la variable como variable de texto, la definí de entrada como variable, o sea, la máquina piensa que estoy manejando números. Después vamos a ver cómo se define eso del texto. Ingrese un valor, todo eso. Usted ingresó, ta, ta, ta, ta, ta. ¿Está bien? Bueno. En este programa hay un error muy importante, un error conceptual importante. Yo no puedo poner números de línea contiguos, números de línea que no incluyan espacios intermedios. Porque si yo quiero agregar una línea entre el 2 y el 3, no puedo poner 2.1, 2.8, 2.5. No, no, eh, eso genera un error. Por lo tanto, lo que voy a hacer es poner 10, 20, 30. Le estoy dando Enter a cada línea. La modifico y le doy Enter. Ahora voy a borrar la pantalla. Y RUNO. Listo para ver mi programa. Ah, bien, bien, bien. Eh, se, se duplicaron las, las líneas pues justamente yo me olvidé que tenía que borrar las anteriores cuando lo que estuve haciendo fue agregar líneas ¿tá? voy a borrar la 1 la 2, la 3 y la 4 se borran así ahora uh, listo ahí está mi programa ¿tá? bueno, lo que vamos a hacer ahora es eh, pensando en si reutilizar este programa o a crear uno nuevo. Vamos a crear uno nuevo. El CIS 64738 es justamente para, para reiniciar la máquina, ¿está bien? Lo que voy a hacer, me voy a basar ahora en una foto que tomé de un programa que hice antes de grabar este video. Eh, lo, voy a, lo voy a ir viviendo este, ustedes lo van a ir viendo a medida que yo lo haga. Eso lo que va a hacer, lo voy a dejar por ahí el programa. Lo que va a hacer es lo siguiente. La máquina espera que yo ponga un dato. Eh, Martín. Voy a poner Silvana, Sandra, Nicolás y Kate. ¿Qué hace el programa? Borra la pantalla en la línea 10. En la línea 20 eh, le dice, vamos a hacer esto 5 veces. Vamos a empezar en el 1 y a terminar en el 5. ¿tá? For A es igual a 5. Y en A va a ir guardando las iteraciones. Por ejemplo, A va a valer 1 cuando el programa pase por acá. ¿tá? A va a valer 1. Pero recordemos que se le va a ir incrementando 1 por 1 los valores a, a hasta llegar a 5. Entonces, la máquina viene acá y dice, tengo que hacer esto 5 veces. Entonces, input Quiere decir, permitirle al, al usuario ingresar un valor, cualquiera. Y el pesos es porque eh, las variables eh, admiten caracteres, esta vez. ¿tá? Cualquier tipo de símbolo, signo, letra, número. ¿tá? Esta vez no, no son variables numéricas, son variables tipo carácter o tipo string. ¿Está bien? Eso, eso es mejor decirlo así. Entonces viene... Borro la pantalla con la línea 10. Con la línea 20 dice voy a hacer esto 5 veces. En la línea 30 pide un valor cualquiera. Puedo poner lo que quiera yo ahí. Por eso puse letras y no me, no me dio problema el programa. Luego, en var pesos, o sea, en una variable también tipo string llamada var, pero en la posición a, que es 1. O sea que en var 1 voy a guardar el contenido de, de la pregunta que le hago al usuario. Y después vuelvo, cuando le digo next, la máquina vuelve al for pero esta vez A no va a valer 1, va a valer 2. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Dice, todavía me quedan algunas veces más, así que todavía no, no, no llegué a 5. Así que voy a pedirle al usuario otro valor y lo voy a guardar dentro de bar 2, no dentro de bar 1. Entonces, next, vuelvo, vuelvo al for. Número 3, este bucle que se ejecuta por tercera vez. ¿Llegué a 5? No, todavía no, así que sigo. Voy a decirle al usuario que ingrese algún valor. Luego lo voy a guardar en VAR3, no en VAR2 ni en VAR1. Y luego vuelvo a ejecutar el FOR. Estamos en la número 4. Todavía no llegué a 5, por lo tanto sigo ejecutando el programa. Entonces le pregunto un valor al usuario cualquiera. Le digo que ingrese un valor cualquiera. Entonces lo guardo en VAR4, no en VAR3, ni en VAR2, ni en VAR1. Eh, y vuelvo al FOR. Ahora sí. Es la última vez que tengo que hacer esto. Le pido que, al usuario que ingrese un dato. Lo guardo en var 5, no en var 4, ni en var 3, ni en var 2, ni en var 1. ¿sá? Y salgo del programa. ¿Qué hicimos? A bar le fuimos agregando espacios en memoria. En var 1 guardamos un nombre, en var 2 guardamos otro, en var 3 otro, en var 4 otro y en var 5 otro. Pero, ¿cuál es el problema de este programa? Que no estamos haciendo nada con eso. Entonces, ahora le vamos a decir, ahora vamos a poner 60 print, para dejar un reino por medio, 70 vamos a hacer otro for, for q es igual 1 to 5, o 1 to a, podríamos poner porque a quedó en 5. Vamos a poner 1 to a, para, para, para complicarla un poco más. Es igual 1 to a. print en el índice en el índice q usted ingresó a bar pesos q ah porque me olvidé de poner acá este número de líneas Voy a tomar un atajo. 80 Esto significa print para el base. Vamos a listar el programa porque si no va a quedar. Bueno, a todo for le corresponde su next. Así que next uh. Acá yo debería haber puesto next a. Ah. Arriba. Igual funciona porque es un, ah, es un programa bastante robusto. veis. Vamos a analizar línea por línea, entonces. Eh, borré la pantalla para mostrarles eso justamente. Voy a poner list, que es la, la secuencia, de, es el comando que me permite traer el programa a la pantalla. Y ahí tengo la línea 10. Lo que hago es borrar la pantalla. En la línea 20 establezco un contador en A de 1 a 5. En la línea 30 le pido al usuario que ingrese cualquier dato. En la línea 40, a ese dato lo guardo en var a. En la línea 50 le digo, volvé a completar tu trabajo hasta que llegues a 5. Acordémonos que va de 1 en 1, empezando en 1 y terminando en 5. Muy bien. Luego, en la 60 dejo un renglón por medio. En la 70 eh, establezco un contador, de vuelta, de 1 hasta el número mayor que haya llegado a. Si yo cambio, si en la línea 20 yo pongo for a es igual 1 tu 10, entonces for q es igual 1 tu 10. Si yo en la línea 20 pongo for A es igual 1 to 2, entonces la línea 70 va a decir for, va a ser así, for Q es igual 1 to 2. O sea, le va a hacer va a tomar el, el mayor valor que haya tomado A. Está bien como final. De 1A, de 1 hasta el mayor valor que haya tomado A. ¿Está? 80, la máquina va a, in, va a escribir, en el índice tal, usted ingresó tal cosa. ¿Qué sucede con esto de, de que en el índice tal. Observemos cómo funciona esto. Para Q vamos a aplicar un contador que va desde 1 hasta el máximo valor tomado por A. O sea que desde 1 a 5. ¿ta? Entonces la máquina va a venir acá, va a decir, en el índice 1, porque Q vale 1 por ahora, usted ingresó lo que haya en bar 1 y va a continuar. En el índice 2. Usted ingresó y lo que vaya en bar 2 y va a continuar. Pero esto lo que tenemos que hacer es ejecutarlo para ver si funciona. Entonces, valor 1. Eh, Nicolas Cage. No vamos a poner... Vamos a poner aquí a... Eh, Vamos a poner también a quién, a quién, a ver. Eh. Acordémonos que el, contado, el primer contado, el primer bucle for, va hasta 5. Por lo tanto, cuando ya aprete Enter, ahora se cumple la quinta iteración y la máquina va a seguir con el programa. En el índice 1 usted ingresó Nicolas Cage. En el índice 2 usted ingresó Jean-Claude Van Damme en el índice 3 usted ingresó Robert De Niro en el índice 4 usted ingresó Brad Pitt en el índice 5 usted ingresó Leonardo DiCaprio en el índice 6 usted ingresó error del profesor ¿cómo pude haber? a ver a ver, a ver qué pasó ahí y aparte hay otros errores también Listo. ¿por qué pasa eso? Che? yo le dije ¿saben una cosa? ¿saben lo que voy a hacer? En la línea 5, o sea, antes que todo, voy a poner cont es igual 5. ¿Está? Voy a listar el programa. ¿Ven que quedó ahí arriba en la línea 5? ¿Lo ven? ¿Sí? Bueno. Entonces ahora voy a poner for a es igual 1 to cont. Enter. For q es igual 1 to cont. Entonces ahora no hay forma de que esto falle, ¿verdad? O por lo menos es lo que me parece a mí. Run what ah ya recuerdo cont no lo puedo usar porque cont es una palabra reservada a ver si pongo con es igual 5 no c es igual 5 ahí sí me dejo o sea que con y cont no lo puedo usar a ver co es igual 5 ahí sí bueno eh, contador esto no lo, no lo va a tomar me parece porque toma las primeras tres letras claro claro bueno eh, voy a ponerle puntero puntero igual 5 iteración es igual 5 no me permite bueno hay que tener cuidado con los nombres de las variables también esto está muy bueno justamente Ah, para, para que se vea. Entonces, list. Voy a recuperar mi programa. Voy a, en vez de cont le voy a poner co. Porque co sí funciona. O c, nada más c. ¿tá? For a es igual 1 to c. Ah, tengo que darle enter, no me puedo olvidar de eso. Si no, no se guarda en las líneas. Por ah, q es igual 1 to c. Entonces, ¿qué hago yo? Eh, si le digo C es igual 5, la máquina va a hacer esto 5 veces. Si le digo C es igual 100, lo va a hacer 100 veces. Vamos a probar a hacerlo 3 veces nada más. ¿tá? Vamos a ver si quedó todo bien. C es igual 3, 1 ta, ta, ta, ta, tu C, 1 tu C. Muy bien, run. Vamos a guardar el nombre de 3 personas. Por ejemplo, persona 1, persona 2, G, G, G, G. Y dice 1, usted ingresó persona 1. Dice 2, usted ingresó persona 2. Dice 3, usted ingresó jejejeje. ¿Por qué fue hasta 3? Porque le establecimos, establecimos a C, que es el contador, entre. Acá vamos a arreglar algunos problemas de presentación del programa, que es todo bastante feo. ¿sí? Eh, en Dizeta, usted ingresó. Vamos a dejar un espacio acá y comillas. A ver, vamos. Listo. Lo que hice fue dejar un espacio, ahí está el cursor, ahí mismo donde están viendo que flashea el cursor, para que relampaguea el cursor. Dejé un espacio para que no quede todo amontonado. ¿sí? Eh, run. Vamos a poner cualquier cosa. ¿Sí? Ahora sí, ¿tá? Bueno, ¿qué es lo que nos queda eh, como como sabiduría, como ejemplo como, como aprendizaje, que las variables matriciales nos sirven para ir guardando datos, o sea, nos sirven para abrir un espacio grande en la memoria RAM para guardar cosas de forma ordenada esta es uh, vamos a uh, borrar la pantalla esta es una manera de guardar uh, datos tipo P es igual 38 ¿ta? print P 38, pero si yo pongo P es igual 55 cuando haga print P la máquina la va a contar 55, no 38 por tanto el 38 murió no lo puedo recuperar nunca más se esfumó pasó a mejor vida o a peor vida no sé o a ninguna vida, se fue, se murió. Ahora lo que tengo que hacer es justamente eh, si quiero en la variable p guardar más de un valor pongo p1 es igual 5, p2 es igual 10, entonces le voy a pedir a la máquina que me muestre lo que hay en p1. En P2 5 y por para tomar un atajo hago así, Bien, o sea, variable matricial, variable que me permite guardar muchos valores en cada posición de su índice. ¿tá? Yo lo que tengo que hacer es ir moviendo el índice. Si yo tengo, eh, fíjense en el programa, yo tengo un índice acá que es, que es A, en donde la primera vez que el programa pasa por acá va a valer 1A. Entonces va a, va a guardar en bar 1 una información determinada. Pero luego lo va a guardar en bar 2 y luego en bar 3 Esto se llama índice. ¿sí? La A en este caso se llama índice. La Q también se llama índice en este caso. Yo lo que tengo que hacer es mover la posición del índice para que los datos se guarden en la misma variable pero en distinto lugar. Porque si no yo estoy remachando unos datos con otros. ¿tá? Espero que te haya quedado claro eh, el, todo esto. Eh, espero que hayas comprendido la diferencia entre variables matriciales y unidimensionales. Este programa ya no te, se utiliza más, esta máquina tampoco, pero creo que fue un excelente ejemplo para mostrarte cómo funciona a nivel de programación. Acuérdate que yo siempre insisto con el pensamiento computacional. Pensamiento computacional. No importa si programas en Java, en Bash, en Python, en Visual Basic Script, en Visual Basic net o en lo que sea eh, o en Ruby o en lo que se te ocurra o en Cobol, lo único que importa es cómo pensás cómo te organizás para pensar eso es, es conocido como ser cabeza de programador ¿tá? así que eso, eh, hasta ahora es esto voy a poner algún que otro video más sobre programación eh, en el canal espero que te haya sido de utilidad que no haya sido muy denso y muy largo, o cualquier cosa me, me preguntás lo que quieras que te lo explico ¿vale? un abrazo grande